Vaquero. En una campaña tengo un NPC que es vidente. Y querría saber si se te ocurre una forma de implementar que este NPC ve cosas del futuro. Ya que bueno, como la parte puede cambiar todo, no sabría cómo hacer un tipo de profecía. Bien. Esto es algo siempre súper complicado. Cuando, cuando vos tenés... Eh, eh, alguna Le das a los jugadores, o, o vos mismo, una profecía. O ellos mismos tienen la posibilidad de eh, ver hacia adelante como... El hechizo eh, suele ser complicado, pero lo cierto es que. Eh, en, acá, acá, lo cierto es que, pero en realidad estoy. Eh, la forma en la que yo lo entiendo, el tiempo y las acciones dentro de él no se desarrollan de manera lineal. Así que si vos ves el futuro. Eh, la opción de modificarlo es sumamente válida, y hacer cualquier cosa. Entonces, cuando un personaje yo lo entiendo así, cuando un personaje ve el futuro, lo que ve es lo siguiente. Si sigue este curso de acciones, esta línea derecha va a llegar a ese punto. Ahora, eh, probablemente los jugadores quieran modificarlo o, o decían que eso no suceda. Ahora, se pone mucho más complicado cuando vos te pones súper estructurado y decís, esto va a pasar sí o sí. El oráculo de los reyes dijo que esto va a pasar. Entonces va a suceder. Y vos como Deme trabajás eh, todo lo que puedas para que ese evento suceda. Entonces, si vas a ir por ese camino. Súper importante. el evento que ellos vean no, no los incluya. Eh, que tal vez incluya algo que ellos, con los que ellos puedan relacionarse. Pero que no... Que los jugadores se vean ahí... Eh, Parados en, en esa visión del futuro, va a complicar mucho las cosas. Ahora, si vos pones simplemente que, qué sé yo, que tal vez el rey se va a reunir con... El rey de Pantano se va a reunir con el rey de la montaña. Bien. Eso es un dato importante para la aventura. Y los jugadores no están ahí y saben que algo va a pasar en ese lugar. Con estas dos personas. Y no te va a complicar tanto para manipular la historia después. Si ellos quieren detener esa reunión, lo van a poder hacer. Y simplemente esa profecía va a ser como... se, se va a... se va a... ...merdear. Es difícil estructurar el tiempo, sobre todo en el futuro, es mucho más fácil hacer el pasado. Eh, por eso viajes, los viajes en el tiempo son confusos. Y mm, mi recomendación es esa, que no sea súper estructurado. tratad de no incluir a los personajes dentro de las visiones, porque ellos van a hacer lo que tengan ganas. Y si vos decís, bueno, el miércoles que viene el personaje va a estar en un castillo. Y el, y el jugador sabe eso El martes de la noche se va a ir al otro lado del mundo Y no va a estar en ningún castillo eh, Por decir algo, ¿no? No, ¿no? no es que los jugadores van a, a actuar siempre en contra tuyo Pero eh, al tener el, la libertad absoluta No tienen por qué ir ahí eh, Por otro lado, también vos Puedes hacer tipo, bueno, van a aparecer un castillo Y de repente se despiertan en el castillo Dices, oh... La Bruja del Pantano me ha dicho esto Pero ahora, ¿cómo llegué acá? Y se genera toda otra, otra serie de preguntas Yo buscaría esa manera de hacerlo eh, Siempre, siempre Es muy difícil Muy difícil eh, Poner a los jugadores En una visión del futuro Si la haces demasiado estructurada Ahora, capaz que no Capaz que hay otra, otra salida espero, espero que lo encuentres Y espero que estos comentarios sirvan de Fabricio, tengo muchísimas ganas de jugar la llamada de Tulu. Ya vi tus videos, pero me sigue costando entender. ¿Algún lugar para complementar? Eh, y depende de la edición. Lo cierto es que de, eh, la llamada de Tulu usa un sistema viejo. Un sistema viejo. Eh, se quedaron, digamos, con el sistema de 100. Muy clásico de juego, muy característico. Que, que los acompañó, digamos, toda la vida. Salieron otras versiones. Salió Tulu de 20 cuando, cuando en un momento. Eh, cuando en un momento Hasbro sacó De 20 de todos sacó no sé De 20 modern, no sé, no sé si es de Hasbro Bueno, salió de 20 modern, pero salió Aventuras Orientales eh, Era Era el mundo de leyenda de los 5 anillos, pero en D&D Y Y así un montón de cosas más Para complementar Y lo cierto es que lo mejor que pueden hacer eh, para, para entenderlo Es jugar las aventuras que vienen en el manual Como ya vienen todas escritas, no hay que pensar mucho Y dentro de esas aventuras te dicen las reglas que vos tenés que aplicar Y cómo las tenés que aplicar Entonces tenés un montón de ayuda para poder eh, Para poder llevar a cabo la, eh, la historia Y una vez que terminas esa aventura Podés seguir desde ahí algo que vos quieras crear En sí, el... El juego se trata más o menos de, de tirar números bajos en de 100 En lo posible bajos, a veces hay que tirar alto es, Eso también es raro Y... Y el sistema de combate es, eh, es muy simple Muy simple porque, nada, sos una persona Uy Perdón <risa> eh, Así que... Para mí, mi recomendación es esa. Trata de dirigir, o leer, por lo menos, las aventuras que vienen en el manual. Y eh, las opciones que te presenta y las reglas que, que están ahí. Eh, además, también te da recortes de diario para, para cortar o para compartir a los jugadores, eso siempre está bueno. Y no, de última, si tenés alguna pregunta un poco más específica, cela, así trato de acordarme las reglas. Eh, la única que me acuerdo... La única, me, la única que me acuerdo ahora es la de la sanidad, la de la cordura, quiero decir Que eh, bueno, que tenés que tirar por debajo de tu cordura actual Oh, D.J.C. Tengo una duda en Tulu Un personaje es un agente de unidad eh, K9 o K9, eh, que son los policías con, con perros ¿Cómo puedo manejar la parte del perro que va con él? Bien Buena pregunta, me gusta, es un personaje súper copado para tener, además, un perro es un gran recurso Yo lo que haría es que el perro actúe después de él ¿Sí? En base a las órdenes que él le da Que en su, que en su turno, eh, parte de su turno sea darle una orden al perro y que él la siga Como para que sea organizado, nomás, tanto en el combate como en el resto de las acciones Después, eh, el perro tal vez... El eh, perro, tal vez tenga algún sentido un poco más agudizado que, que los demás, tan, tal vez podrías, digamos, hacer una tirada por ellos. Eh... Déjame ver rápidamente si encuentro una hoja de personaje de perro, porque... Eh, seguramente van a estar los perros, digamos... Eh, perro de Tíndalos. Complicado. Eh... Acá está, en el manual de... el PM, sería del Storyteller, hay una página que tiene mascotas y están los stats para el perro. En inglés, el, en la página de inglés es 337, acá está, lo encontré, gracias a una persona muy, muy amable en internet. Y ahí están todos los stats para los perros, y te, podés, te puede ayudar mucho eso. ver traigo una pregunta a raíz de un vídeo que vi hace poco. ¿Los dragones pueden presentar albinismo tipo dragón rojo albino? Así que es de color blanco, Ergo tiene aliento de fuego. No, no veo por qué no. Esto, esto ya es más, es más una decisión de, de, de creación del mundo del DM. De, de, si, si el albinismo es un rasgo que pueda presentarse en el mundo. Creo que nadie escapa, digamos. Si te toca, te toca, es medio. Eh, no, no estoy seguro, digamos, cómo funciona la genética en eso, pero. Si. se presenta así, no veo por qué no. Eh, de hecho, suena algo. Interesante para tener un dragón albino, por ejemplo ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Va a destacar entre los demás, hay que ver, digamos, qué, qué otra cosa tiene, ¿no? Eh, pero es una decisión del DM de, de, de... si presenta ese rasgo o no en el mundo Me imagino que no va a haber problema De hecho puede usarlo para algo interesante Sí, sí vaquero eh, hey, gracias por el cheer anónimo cheer, <risas> qué grande um, De manera completamente personal, ¿cuál es tu mitología favorita? ¿Cuál es la que más te gusta ver adaptada a usar en el rol? ¿Y cuál crees que podría dar más, pero no tiene mucha visibilidad? Bueno, mi mitología favorita eh, Va variándose de una época Esto, esto ya mismo lo tengo que decir En algún momento fueron los egipcios Recuerdo mis, mis años de, de estar interesada en la cultura egipcia eh, Sobre todo más de, de chico También pasé por los nórdicos, pasé por eh, el japonés un rato Ahora... No sé, tal vez tal vez los nórdicos de nuevo Pasa que los nórdicos hizo... hizo una campaña de los nórdicos y estuvo bien, estuvo re divertida Pero no, no sé si, si volvería pronto eh, Tal vez... Tal vez mi teología favorita sea la nórdica. ¿cuál es la que más te gusta ver adaptada o usar en el rol. Y hay mucha parte... Hay mucha parte de Europa que es, es muy clásica para todo lo que es fantasía, ¿no? Como castillos, dragones... Toda esa parte de Alemania y, y toda esa zona del mundo siempre tuvo estas historias de caballero, etc. Y... Más allá de... de de que me gusta ver a tono, es muy fácil introducir una persona con esa mitología a los juegos de rol, y por eso me parece súper interesante eh, es una buena base para partir porque después, te podés ir a cualquier lado te podés ir a, a, a África y hay unas cosas súper extrañas que nunca antes viste te podés ir incluso a, a, a, más al norte, al Polo norte y ver eh, la cultura de esa zona de esa época, súper también, extraña por, por no conocerlas, no porque sean raras y... Pero bueno, la europea es una buena base, que vamos a hacer ¿Y cuál cre creo que podría dar? Más, pero no tiene mucha visibilidad y todo lo que es Sudamérica <ríe> eh, Yo creo que... En, en ANURE estoy intentando, digamos, utilizar mucho material de, de toda esta parte del mundo Pero es gigante, hay de todo en, en Sudamérica Hay... Hay, eh, hay una, una, una historia que siempre me gusta, que es en Chile eh, No me acuerdo cómo se llama la, la, ahí es una isla pero está conformada por dos dragones que peleaban, que eran hermanos eh, Muy buenísimo eso México tiene una cantidad de mitología inmensa también eh, Preciosa y llena de cosas eh, Al sur de nuestro, de, de nuestro continente también Toda esa parte hay, hay un montón de cosas geniales para usar Lo cierto es que estamos llenos de mitología Que bueno, es, por diferentes motivos históricos quedó aplastada y para mí es súper importante eh, que nosotros, nosotros mismos la mostremos. Digamos, hagamos el esfuerzo de, de mostrarla de alguna manera. No, no hace falta que, que estemos hablando todo el día de ella, pero si, si estamos jugando rol, aprovechar algún poquito y, y mostrar algunas joyitas de ese momento. Nos ayudaría más a, a, a, como pueblo, digamos, a, a. como pueblo, digo, continente, ¿no? a estar un poco más unidos. Porque. Eh, la verdad que no hay. No hay gran cantidad de cosas De hecho la, la, Cuando salió Mastica en aquel momento Para D&D de, de, de, Desapareció <risa> Dijeron ya no está más Y Mastica estaba basado en, en, en Centroamérica Y todo eso Pero bueno Tampoco era la, el mejor ejemplo no y Hay otros juegos que salieron sí, Un poco más dedicados a la parte de la conquista Que también están bien Pero bueno yo creo que toda, toda la, la mitología Sudamericana eh, que, que podamos usar Siempre rinde y siempre los va a sorprender Porque hay cosas sumamente interesantes para ver ahí Calle falsa 123 ¿Hay algún ambientado en América del Sur, Onda, selva Brasil o los Andes? Hay... lo que sí conozco son juegos de... Son eh, juegos más pequeños o poco conocidos Por ejemplo... Hay uno que hicimos nosotros un video que se llama La Reliquia Que es un juego de una sola hoja Creado por gente acá de Argentina de épica juegos que se trata sobre un, los granaderos cruzando los Andes, por ejemplo, con San Martín y se encuentran a una persona que les dice algo medio místico eh, Muy muy bien, muy bien eh, La idea del juego está buena, el juego es muy muy sencillo da para, para hacer algo más interesante, está en nuestros videos eh, Creo que fue el primer video que hicimos de juego de una sola baja, hace un montón de encima eh, Después encontré otros juegos que no me acuerdo cómo se llaman Ahora, hay uno que, que sí tiene un manual un poco más grande Pero no estoy del todo seguro Lo cierto es que no hay muchos manuales ambientados por... no hay muchos juegos ambientados por acá Pero estoy totalmente convencido de que van a seguir saliendo juegos de rol, sobre todo creados por gente de acá que van a tener éxito y la van a pegar Y eventualmente vamos a tener más manuales con más representación de, de, de latinoamericana, que sería genial a ver el dormido. ¿Algún otro juego o actividad grupal que recomiendas fuera de rol para afianzar el grupo y mejorar la dinámica? Eh, a nosotros nos gusta mucho juntarnos a comer. Cuando podemos nos juntamos a comer y a tomar algo. Eh, generalmente alguno cocina algo o terminamos pidiendo algo y charlando, charlamos, charlamos y charlamos. Eh. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, es ir a actividades de los otros. Eh. La semana pasada, nos tocó acompañar a Lu para llevar un, una escultura que tenía que hacer a su facultad, así que fuimos para allá eh, Después, unos días más tarde, Max tocaba en, en un parque con su orquesta, así que fuimos a verlo, eso estuvo genial Y nada, compartir muchas cosas eh, hay, hay, hay cosas que simplemente son compartir y charlar eh, Ver que está haciendo el otro Los videojuegos sirven muchísimo Que Durante un tiempo con Max nos juntábamos a jugar videojuegos Y no jugábamos juegos cooperativos en sí jugamos, jugamos un juego single player Y íbamos turnando cada tanto Para que el otro mire como si fuera una película O, o comente ahí atrás um, También ir al cine Eso siempre está bueno Ir a algún recital O algo por el estilo A, a nuestra edad, juntarnos a comer y tomar suena, suena, Siempre suena... Lo, lo más práctico y posible. Área, ¿Cuál te parece el clan más interesante en Vampiro? Los Ramnos Son los mejores. Porque tienen ilusiones. Y con las ilusiones puede hacer un montón de estupideces. No sé por qué. No tengo ni idea por qué justo en Vampiro me gustan los ilusionistas. Porque en el resto de los juegos no me parecen tan interesantes. Pero en Vampiro hay algo diferente. Hay algo que los hace geniales. Todavía no sé qué es. Tal vez... Tal vez sea porque el dibujo de, rap, de los Ramnos en el manual de 20 aniversario es un tipo extremadamente cool y se ve re re bien. Eh, las naves de la locura, esta gracias. Vale. Pero me gustan mucho las, las ilusiones que podía hacer en, en 20 aniversario. Eh, estoy seguro que ahora también se puede hacer algo así copado con quimerismo. En quinta edición. Pero bueno, para mí son los más los más interesantes. Tienen fortaleza. Disciplina sumamente útil Pero son los rarnos. para mí son los rarnos. Eh. Uh. ¿Cómo funciona la licantropía en Deide? Es una clase, es una raza, es algo más la licantropía, la licantropía, si no me equivoco Está considerada como una maldición Por lo menos así era En aquel momento Ahora, no estoy seguro porque Tal vez en Barovia No, Barovia no creo, barovia esto de Vampiros eh, por ejemplo, el Bloodhunter tiene... Eh... No sé si es... Lo... Sí, el Bloodhunter tiene una, una de, las sub, de las subclases que... Eh... Una de las, de las subclases que es un licántropo, después hay otros que hacen cosas por el estilo, pero... Si no me equivoco están todas relacionadas con la maldición del licántropo. Dándonos a entender que removiendo la maldición, tal vez removes la licántropía. Ahora déjame ver un segundo el tema es que <ríe> no estoy seguro que haya digamos reglas super oficiales de de licantropía Probablemente salieron en algún en algún manual Es que realmente eso es lo que quiero hacer, saber yo ¿Qué salieron? Para mí es una modificación a la clase ¿No? Por eso, por eso cuenta como Una maldición y eh, ¿Dónde está? A ver me buscarlo rápidamente ¿Eh? Hay mucho material con Brew Eso es lo que estoy encontrando por todos lados De, de gente que dice Vamos a jugar Lecántropos Y lo inventan ellos Que no está para nada mal Es sumamente útil para la gente que quiere jugar Pero eh, Al no ser oficial Viste, siempre siempre suena raro Pero suena raro por una cuestión de Digamos, cuánto testing tuvo esto eh, Déjame buscar algo de ser divertido trabajar en T.I.D. y que digan, bueno... Estamos en reglas para la licantropía y tu trabajo se consta en... Ir a leer libros de Hombre Lobo, ver películas de Hombre Lobo, ser, Todo lo que puedas hacer de Hombre Lobo... Para... Para crear las reglas. Bien. La respuesta que nos da eh, uno de los diseñadores de D&D es que pueden usar las, los stats y las habilidades del manual de monstruos de Licántropo. Claro, vamos a ver Carlos, hey, ¿cómo está Carlos? Tanto tiempo Estaba viendo sistemas de experiencia en D&D Quinta edición, donde para subir un nivel llegas a, a 100 puntos de experiencia que según salió un arte de Atkana ¿Sabes cuál es ese un arte de arcana? No, no me acuerdo los últimos que estuvieron saliendo fueron todos relacionados con las clases. A ver... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué encontramos. Ah, acá está. Sí, el 2017 parece que salió este. Ah, no sé si es el que estaba buscando. No creo Pero bueno acá hay, acá hay uno Yo puse Esto es lo que Lo que puse en Google Y es lo primero que salió <risa> no. Si los eructos de León entrasen como Alianda y D ¿Qué nivel tendrían y cuánto dañarían? <risa> eh. Yo creo, digamos, que van evolucionando, son como hechizos y si vos, a medida que, mientras más slot gastas, más, más efectos tiene o más daño hace. Eh... Pero no sabría cuánto daño hace. <risa> eh, espero que les hayan servido las respuestas, tengo que decirles que a mí me sirve mucho todo esto también, yo aprendo muchísimo eh, intentando generar respuestas, sobre todo coherentes. Eh... Y Goom pasó por 50 puntos de nota <risas> Qué grande eh, gracias, gracias, gracias A ver, para la producción me está diciendo algo <risas> uh, Bueno, gracias, gracias por pasar Espero que estén Estén atentos a todo lo que se viene de la taberna Y, y les guste tanto como a nosotros Así que bueno los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer ride. Chao.